Hola, después de bastante tiempo que no hacía vídeos sobre el procesador RISC 5 o RISC 5, retomamos la construcción de nuestro procesador básico monociclo y hoy vamos a hacer las instrucciones de control, las branches en inglés. Es importante que veas los vídeos anteriores, que veas el vídeo de las instrucciones de control, y también los vídeos del diseño básico, para que entiendas este vídeo de hoy. Lo que hemos visto hasta ahora es este procesador monociclo con las instrucciones R de cómputo, las I de cómputo, las de carga, load, y las de almacenamiento, las store. Esto es lo que vimos y realmente esto todavía no es un procesador, porque sin instrucciones de control, Realmente no podemos llamarlo un procesador, es una calculadora, digamos, pero no realmente no procesa. Lo que hemos visto hasta ahora es que teníamos esta memoria de programa y en esta memoria de programa tenemos las instrucciones. El contador de programa es el que accede a estas instrucciones y las va ejecutando gracias a la unidad de control. Esta memoria de aquí... Si estás interesado en las notas de este vídeo, tienes un enlace a un script de Python que pasa las instrucciones a una memoria VHDL. A ver si me da tiempo también y la hago para Verilog. Con eso tendrías la memoria descrita y si la quisieses pasar a una FPGA, pues la tendrías ya. Hay mejores maneras de cargar las instrucciones en la memoria de programa, pero esto al menos nos sale del paso y no se evita hacer la comunicación que tendríamos que hacer con el puerto serie para cargar el programa que queremos hacer. es Por supuesto esto es más eficiente, pero al menos para hacerlo sencillito es una alternativa. Bueno, lo que hemos visto hasta ahora es que en esta memoria de programa tenemos las instrucciones, y el contador de programa va seleccionando una a una, en este caso es una instrucción de cómputo, la suma, entre dos registros, el código de operación pasa a la unidad de control y se ejecuta como ya hemos visto. No voy a repetir lo que ya vimos en anteriores tutoriales. Y así vamos instrucción a instrucción. En este caso es una instrucción de tipo I que también vimos, una instrucción de cómputo de inmediato con un registro. Que tiene un código de operación distinto y que la unidad de control lo gestiona. Esta que es una de tipo load, de cargar de memoria a registro. Pues lo mismo, realmente es una instrucción de tipo I que ya hemos visto y ya sabemos cómo funcionan. Y igualmente esta última es una instrucción de guardar en memoria de storage. Y bueno, vimos que tenía un formato de instrucción distinto y ya sabemos cómo hacerlas. Como sabemos cómo funcionan, que hay un vídeo específico para estas. Y sabemos también cómo implementarlas en nuestro procesador. Y es esto que tenemos aquí. Este procesador de aquí, que todavía no es un procesador realmente implementa estos cuatro digamos tipos de instrucciones, ¿no? las de cómputo R, las de cómputo con inmediato y las de load que son una de tipo I y las de store de guardar una de tipo S. Esto es lo que tenemos hasta ahora. Estas son las instrucciones que hemos visto por ejemplo estas 19 instrucciones de tipo R y tipo I que están las aritméticas, las de a nivel de bits de lógicas, las de comparación y las de desplazamiento. Estas de aquí, las de comparación, van a ser útiles para hoy, así que, bueno, si quieres recordarlas, ver los vídeos en las que se explicaban, pues te vendrá bien. Luego vimos también las instrucciones de transferencia de datos, vimos cómo funcionan en la teoría e implementamos en nuestro procesador estas dos de aquí. Las de cargar palabra y las de guardar palabra. ¿Vale? El resto, bueno, habría que hacer algunos cambios para implementarlas, pero no las hemos implementado en nuestro procesador que estamos haciendo por ahora. Estas de aquí, las de control, ya vimos la teoría, ya vimos cómo funcionan, pero no hemos visto cómo implementarlas en el procesador. Y esto es lo que vamos a ver hoy. Estas son estas seis instrucciones, que tenemos dos instrucciones de igualdad, ¿no? si es igual o si no es igual. Dos instrucciones de comparación de menor o mayor o igual con signo y otras dos para números sin signo. ¿no? Hay que diferenciar cuando estamos tratando números con signo o sin signo. Ya sabemos que son números en complemento a 2. Como sabemos, al estar en complemento a 2, el bit más significativo cuando es un número negativo está a 1. Y esto cambia totalmente la comparación de mayor o menor porque los números negativos, si se considerasen como positivos, serían los mayores. De estas instrucciones vimos que no son necesarias estas de aquí. Esto ya lo vimos y no lo voy a explicar en detalle otra vez, pero por ejemplo esta de aquí que es bifurca o salta, si es mayor que no es necesaria porque ya tenemos esta de aquí. ¿Y por qué no es necesaria? Pues ya lo vimos porque... Si yo quiero hacer que salte si X19 es menor que X20, utilizo esta. Y si quiero saltar cuando X19 sea mayor que X20, lo único que tengo que hacer es cambiarlas de orden. Y funciona exactamente igual. Así que no hace falta tener una instrucción de saltar si es mayor que cuando tengo una instrucción de saltar si es menor que. Ya sabemos que estamos en un procesador de instrucciones reducidas, RISC. Y por lo tanto, no vamos a aumentar innecesariamente el número de instrucciones. Estamos utilizando un conjunto de instrucciones lo más reducido posible. Vamos a repasar un poquito las instrucciones de control. Ya sabes que hay un vídeo específico para esto. Por ejemplo, vamos a ver esta instrucción, eh, saltar o bifurca, si es menor que, ¿no? Branch if less than. Tenemos el registro fuente 1, tenemos el registro fuente 2. Y esta instrucción lo que hace es que si el registro fuente 1 es menor, salto a otra dirección del programa. Y si no, me mantengo en el camino que iba y voy a la siguiente instrucción. Recordamos que las instrucciones van de 4 en 4 porque se direcciona por bytes y cada instrucción son 4 bytes. Y esto de aquí es el desplazamiento, el offset o el inmediato, que es lo que voy a saltar en caso que tenga que saltar. Lo que se hace es que este desplazamiento se añade al contador de programa. Se suma, por lo tanto, y el resultado de esta suma es la nueva dirección de memoria en caso de que se salte. Si el registro fuente 1 es menor, esta nueva dirección de memoria se va a guardar en el contador de programa. Entonces, tenemos un contador de programa, normalmente este contador de programa se aumenta cuatro direcciones de memoria, que es una instrucción, y se va aumentando secuencialmente de cuatro en cuatro. Ahora con estas instrucciones de salto, en vez de siempre sumar 4, vamos a tomar una decisión y esto es lo que hace que un procesador sea un procesador que toma decisiones. En este caso toma una decisión si el registro fuente 1 es menor que el registro fuente 2. Vamos a repasar lo que ya vimos en el otro tutorial. Tenemos aquí la memoria, imaginamos que tenemos aquí la instrucción BLT, branch if less than. En esta instrucción que está en la dirección de memoria 20 en este caso, si x22 no es menor que x23, lo que hago es que voy a la siguiente instrucción y tengo que sumarle 4 al contador de programa. Por lo tanto, en la siguiente instrucción estará en la instrucción 24. Pero si el registro fuente de 1, el x22, es menor que el de x23, salto. Y si salto, voy a la dirección indicada por el offset. Al contador de programa le sumo el offset. Gracias a que usábamos el ensamblador no tenemos que calcular los saltos, nos lo calcula el ensamblador. Este else de aquí en verdad me indica que tengo que saltar tres instrucciones y serán 12 porque ya sabemos que tres instrucciones por 4 son 12. Por lo tanto, este inmediato será el 12. Este 12 de aquí lo sumo a 20 y voy a la dirección 32. Entonces salto aquí. ¿Bien? Por lo tanto, esto es lo que hacemos. Estamos en la dirección 20 y aquí tomo una decisión. O voy a la siguiente instrucción o voy a la instrucción de la dirección 32. ¿Cómo tomo esta decisión? Si el registro fuente 1 es menor que el registro fuente 2. Por lo tanto, necesito un comparador. Un comparador que compare el registro fuente 1 con el registro fuente 2 y si es menor, que se lo indique al multiplexor este. Por lo tanto, necesito un comparador. Y por otro lado, la otra cosa importante es que el resultado se guarda en el contador de programa. Por lo tanto, lo que se modifica es el contador de programa y no hay registro destino. Esto pasaba igual en las instrucciones de tipo S, las stores. No había registro destino. Lo que se hacía era guardar un registro en una dirección de memoria y el registro destino no se veía modificado. Estas instrucciones no guardan el registro destino pero tampoco almacenan en memoria, al contrario que ocurría con las instrucciones de tipo S, que almacenaban en memoria y de hecho no usa la memoria, ni carga ni almacena. Recordamos que la arquitectura del RISC-V es una arquitectura load store en la que no se realiza ninguna operación cuando se acceda a memoria, ya sea para escribir o leer. O sea que al acceder a memoria solo leo o escribo, pero no hago ninguna operación, por lo tanto... Las instrucciones de control no van a acceder a memoria tampoco. Así que nos tenemos que quedar con estas dos cosas, que no se utiliza el registro destino y que no se utiliza la memoria. Y por otro lado, que necesito un comparador, este de aquí. Bien, entonces, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos el procesador para incluir las instrucciones de control, las de branch? Aquí tenemos el ejemplo en que tengo una instrucción condicional, la dirección 0, esta instrucción tiene este formato, es una instrucción de tipo B y vamos a poner el ejemplo que tenemos que es un branch if less than, esto es bifurca, salta, si el registro fuente 1 es menor que el registro fuente 2. ¿Cómo haríamos esto? Por un lado tenemos el registro fuente 1 codificado donde siempre está el registro fuente 1 cuando está, en los bits del 15 al 19. Por otro lado tenemos el registro fuente 2, igual siempre se va a encontrar si está entre los bits 20 y 24, así que a la salida de los bancos de registros tenemos el registro fuente 1 y el registro fuente 2. Por otro lado, la unidad de control tomará el código de operación y por último tenemos el inmediato. ¿Qué hacíamos con este inmediato? Recordamos que el inmediato es este desplazamiento que tenemos que añadir al contador de programa para calcular la nueva dirección de la memoria de programa. Y este desplazamiento sumado al contador de programa nos calculará el nuevo valor del contador de programa. Por lo tanto, vamos a guardar en el contador de programa esta suma. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es incluir este hardware de aquí, que es al final este multiplexor, en donde antes solamente teníamos el sumador. Y por último, este nuevo multiplexor va a tener una señal de selección cuando el registro fuente 1 es menor que el registro fuente 2. Y por otro lado vamos a tener el offset, el desplazamiento. Este sumador de aquí es el que tenemos que cambiar. Vamos a hacer un poco de hueco. En este sumador vamos a poner ese multiplexor en el que si no hay que saltar vamos a ir cuatro direcciones de memoria más, que es una instrucción más. Y si se salta vamos a añadir el inmediato. Este inmediato sale de la instrucción, de los bits 7 al 11 y de los bits 25 al 31. Los selecciono, aquí los tengo. Y ahora vamos a recordar que el inmediato este era un poco especial, porque como las instrucciones nunca van a ir de 1 en 1, como mucho de 2 en 2, el inmediato tenía esta forma de aquí. El bit más significativo de signo está aquí, pero luego aquí no tenemos el 11, lo tenemos aquí. Así que tiene una forma especial. No pasa nada, eso es simplemente agrupar los bits estos de aquí de tal manera que se cumpla esto, poner en el bit 0 un 0 porque siempre va a ser 0 y ya está. Uno podría pensar que podríamos utilizar esto de aquí, aquí tenemos el multiplexor que nos selecciona los bits 11 al 7 que son los que vamos a seleccionar aquí y podríamos utilizar esta unidad de extensión de signo. Sin embargo, como nosotros no vamos a llevar este valor por aquí, realmente podemos utilizar una nueva unidad de extensión de signo y nos va a simplificar un poco. Para otros procesadores en el que no sean monociclo, esto va a ser útil, pero para este procesador yo pienso que no es necesario, si lo quieres hacer lo puedes hacer, pero podemos hacer una parte en el que nos ordene los bits y nos extienda el signo. Esto de aquí nos va a generar el desplazamiento que con extendido de 32 bits lo vamos a tener aquí preparado para sumar en el contador de programa. En realidad este de hecho no tiene que ser necesariamente 32 bits porque nuestro contador de programa no necesariamente va a tener los 32 bits. Ese es el máximo. Nuestra memoria de programa probablemente sea bastante menor. Porque recordar que esto eran varios millones de instrucciones si lo hacemos con 32 bits. Para nuestros ejemplos pues seguramente sean bastante menores. Será un k o dos k o similar, lo que cada uno ponga. Pero no vamos a necesitar aquí 32 bits como aquí. Entonces este es el, el añadido que tenemos que hacer para sumar el desplazamiento. Pero claro, nos queda la señal de selección. Nos queda cómo sabemos si el registro fuente 1 es menor que el registro fuente 2. Tenemos el registro fuente 1, tenemos el registro fuente 2 y los tenemos aquí. Y aquí habría que comparar ahora, necesitaríamos comparar la salida del banco de registros y añadiríamos un comparador aquí. Y esto es perfecto y se puede hacer así. Sin embargo, vamos a intentar aprovechar los recursos que ya tenemos, los recursos hardware, para hacerlo lo más sencillo y lo más pequeño posible. Recordando que en estas instrucciones no se utiliza el registro destino, y no utilizamos la memoria ni para cargar ni para almacenar, podemos ver que la salida de la ALU que va a la memoria de datos no la necesitamos porque no vamos a utilizar la memoria y por otro lado, la salida de la ALU que va al registro destino tampoco lo vamos a utilizar porque no utilizamos el registro destino y por lo tanto la ALU no la estamos utilizando y si no la estamos utilizando, Vamos a ver si en la ALU hay un comparador. Viendo las instrucciones de tipo R y tipo I que ya hemos hecho, vemos que tenemos un comparador. En nuestra ALU hay un comparador, al menos un comparador de menor que. Vamos a ver si este comparador lo podemos utilizar. Vamos a recordar cómo era esta instrucción de menor que. La vamos a explicar ligeramente. Mira el vídeo en la que lo explicaba con más detalle si tienes alguna duda. Esta instrucción... Set if less than, lo que hace es comparar los registros fuente 1 y registro fuente 2 como números en complemento a 2, o sea, están con signo. Por ejemplo, si tenemos el registro de fuente 1, que es positivo porque el bit de signo está 0 y tiene estos unos de aquí, este es el número 7. Y si tenemos el registro de fuente 2, que es positivo también y tiene este 1 de aquí, es el número 8. ¿RC1 es menor que RC2? Sí y por lo tanto la salida de esta instrucción nos da un 1. En otro caso, por ejemplo, si tenemos el registro fuente 1 y el registro fuente 2 vemos que es un número negativo, este número es el menos 8 y por lo tanto ahora RC1 es mayor que el registro fuente 2 y por lo tanto no va a poner el bit menos significativo de la salida del registro destino a 1, lo pone a 0. Esto es lo que hace esta instrucción. Recordando, como no tenemos ni que utilizar el registro destino ni la memoria, a lo mejor podemos utilizar la ALU. ¿Cómo la vamos a utilizar? Aquí en la unidad de control vamos a seleccionar la operación set if less done. ¿Por qué? Porque lo que vamos a implementar es esta instrucción. El salto sí es menor que... Así que aquí en la operación de la ALU vamos a poner el menor que con signo y por eso tengo aquí una S que estoy utilizando el menor que con signo y la salida de la ALU, el bit menos significativo de la ALU nos va a indicar si eh, RC1 es menor que RC2. Así que ya tenemos el resultado de, de la comparación. No tenemos que hacer un comparador nuevo. Este bit de aquí me lo voy a llevar por aquí y lo conecto a este multiplexor y ya tengo hecha la comparación. Pues así de fácil, pongo este cablecito por aquí que solo saca el bit menos significativo del resultado de la ALU y ya tengo esta instrucción implementada. Así de fácil, no tengo que añadir un comparador más, sino que ya utilizo el comparador de la ALU Vamos a ver el esquema general de esta instrucción. ¿Cómo sería? Pues el contador de programa selecciona la instrucción, esta instrucción tiene un inmediato que lo selecciona y lo llevo a esta unidad de extensión de signo. Y aquí tengo 12, vamos a suponer que tenemos un 12 como desplazamiento. Pues lo tengo aquí preparado. Ahora el registro fuente 1 lo llevo a la ALU, el registro fuente 2 lo llevo hasta aquí. Y entonces, claro, ¿qué pasa? Que la unidad de control con el código de operación que tiene esta instrucción... Va a decir, ah, vale, estoy en una instrucción de branch y si es menor que, y por lo tanto tengo que seleccionar el registro fuente 2 de este multiplexor y me lo llevo para acá. Ya tengo en la ALU los dos registros, el registro fuente 1 y el registro fuente 2. La unidad de control va a decir, en esta instrucción tengo que seleccionar esta operación y la pone aquí, operación de menor que con signo. Y el resultado de esta operación, en este caso, es un 1. Y es un 1 porque el registro fuente 1 es menor que el registro fuente 2. Si no fuese menor, sería un 0. Este 1, solo tomo el bit menos significativo, que es 1, y me lo llevo al multiplexor. Este multiplexor, como tengo un 1, va a seleccionar el desplazamiento 12 y este 12 se va a sumar al valor del contador del programa, que en este caso era 0. Y esta suma da 12, porque 0 más 12 es 12. Me la llevo al contador de programa para que se actualice en el siguiente ciclo de reloj. Este, digamos, es el esquema que vamos a implementar. Si el registro fuente 1 no fuese menor que el registro fuente 2, aquí tendríamos un 0. Y seleccionaríamos el 4 aumentando una instrucción más, no tres instrucciones como hace en este caso. ¿Qué pasa con el resto de señales de la unidad de control? Este multiplexor me da igual porque no lo estoy utilizando, así que pongo una X, lo que sea más óptimo. Digamos, eh, haré a mi minimización de carnado o si estoy utilizando VHDL o cualquier otro lenguaje de descripción de hardware, pues se lo dejo a que el sintetizador elija la mejor opción. Este multiplexor pasa lo mismo, me da igual, pongo una X. Y ahora aquí esto sí que es muy importante. Tiene que poner un 0 para no escribir, digamos, la basura que haya por aquí. Aquí habrá un valor aleatorio resultante de todo esto de aquí. Yo aquí no quiero escribir el registro destino, porque si no, voy a escribir lo que sea que tenga por aquí, que será un valor basura residual o resultante aleatorio de los valores que tenga aquí en las instrucciones. Así que nada, aquí tengo que poner un cero muy importante. Y aquí en la memoria de datos también tengo que poner un 0 porque yo no quiero escribir nada en la memoria de datos. Sino pasar lo mismo y escribiré una basurilla que haya por aquí, pues la escribo en la memoria de datos. Fundamental poner un 0 aquí y un 0 aquí. Como ya sabemos, las instrucciones de tipo branch lo único que modifica son el contador de programa. Y así que cuando sea el siguiente flanco de reloj, el contador de programa valdrá 12 en este caso. Y ya está. Ya tenemos nuestra instrucción de tipo branch. En resumen, vamos a ver un resumen así de líneas generales. Tengo el inmediato, me lo llevo al multiplexor, lo ordeno y le extiendo el signo. Tengo el registro fuente 1, lo llevo a la ALU. Tengo el registro fuente 2, lo llevo a la ALU también, seleccionando en el multiplexor el banco de registros y no el inmediato. En la ALU selecciono la instrucción de set if less than. Este resultado sale por la salida y tomando solo el bit menos significativo, el bit 0, me lo llevo al multiplexor que selecciona si voy a una instrucción más o salto a la otra instrucción. Si se cumple la condición, tomo el valor de desplazamiento y si no, tomo el valor 4, que será la siguiente instrucción. Una vez tomada esa decisión, que dependerá de en cada caso, tomo el valor del contador de programa, lo sumo y en el siguiente flanco de reloj el contador de programa se actualizará a la siguiente instrucción o al salto según el resultado de la condición. Muy bien, pues ya tenemos esta instrucción de aquí, branch if less than, utilizando la operación de la ALU, el del set if less than. Esta de aquí, si en el caso de números sin signo, por suerte tenemos una instrucción que es la misma que la comparación, pero sin signo, con la U de un signet. Hacemos todo igual, pero en vez de seleccionar el SLT, el set if than, vamos a seleccionar, en el caso de que sea el branch si es menor que sin signo, pues el SLTU. Esto realmente es una operación de la ALU, y entonces aquí en la operación de la ALU seleccionaríamos esta de aquí. Este código de operación de la ALU, esto no es el código de operación de la instrucción, sino de la ALU, me lo he inventado y he puesto uno cualquiera. Tú puedes utilizar el que quieras, no tienes que utilizar este de aquí. Esto no es ningún estándar, esto es una cosa que yo he hecho para un poco aclararnos aquí y poner un ejemplo. Pues con esto ya tenemos estas dos instrucciones. Todavía nos quedan cuatro instrucciones. Vamos a ver esta de aquí, el if al saltar, bifurca si son iguales. Bueno, no hay instrucción, igual que había estas instrucciones y operaciones en la ALU de, de comparación de menor, no hay instrucción de comparación de igual. Así que, como estamos utilizando un procesador con un conjunto de instrucciones muy reducidas, pues vaya, esta instrucción no la tenemos. Esto como ejemplo, para implementarlo se podría implementar utilizando dos instrucciones. Yo no he conseguido ver la manera de hacerlo solo con una instrucción. A lo mejor es posible, pero no lo he conseguido. Si a alguien se le ocurre, pues me lo puedes decir. Por ejemplo, eh, la comparación normalmente se hace con XOR. Recuerda que la XOR es la OR exclusiva, que da uno si las dos entradas son distintas. Entonces con la XOR nos da una idea de que si las cosas son distintas o iguales. Entonces si yo hago la XOR de X19 y X20, el x21, que es el registro destino, me dará 0 si x19 y x20 son exactamente iguales. Mírate si no sabes lo que estoy diciendo, cómo funciona un xOR y cómo funciona la, la instrucción xOR del RISC-5 que está explicada. Entonces en x21 tendremos 0 si son iguales y si no, tendremos otro valor que no es 0, que sería esto, ¿no? x21 no será 0 si son distintos. Y después lo que vamos a hacer es hacer esta instrucción que es set if less than inmediate un signet y aquí le ponemos un 1 como inmediato. ¿Qué es lo que hace esta instrucción? Pues fíjate que va a poner en x21, bueno podría ser en x22, pero como lo que el resultado de aquí no lo queremos para nada, pues lo ponemos otra vez en el mismo registro. Pues vamos a tener un 1 en x21 si x21 es menor que 1. Y es importante que sea un signet, porque si no podemos tener problemas, porque los números negativos entrarían aquí. Pero si lo ponemos como un signet, el único valor que es menor que 1 es el 0. O sea que esto es una comprobación de que x21 sea 0. Esta instrucción es equivalente a la instrucción de comparación si x21 es 0. Cuando x21 es 0, estamos en este caso. Y implica que X19 es igual a X20. O sea, con estas dos instrucciones consigo hacer la instrucción Certificual. Pero no la conseguimos con una. Así que realmente esto no nos vale de mucho. Nos vale de algo, pero no de mucho. Así que tenemos que crear una nueva operación en la ALU. Estamos hablando de operaciones, no de instrucciones, sino operaciones de la ALU. Que no nos va a costar mucho porque tenemos casi todo ya hecho. Tenemos XOR y al final el hardware que vamos a realizar simplemente es hacer el resultado de la XOR. Pues hacer una OR. De todas las salidas, y si todas son cero, pues significa que son iguales. O simplemente hacer estas dos, pero en el mismo hardware, estas dos instrucciones a la vez. Así que, bueno, tenemos que crear esta operación, pero ya tenemos casi todo el hardware hecho. Estamos creando esta nueva operación. No es una nueva instrucción, es una nueva operación de la ALU. Eso es importante señalar. No estamos creando instrucciones del RISC-5, estamos haciendo una nueva operación en nuestra ALU. Como ejercicio, Vamos a ver cómo sería el set if not equal. Te recomiendo, si quieres, que pares el vídeo y lo pienses. Y ahora te cuento cómo se hace. Lo que vamos a hacer es lo mismo. Primero hacemos la XOR de X19 y X20. Estamos comprobando si X19 y X20 no son iguales. Si no son iguales, ponemos un 1 en el registro destino, ¿no? en el X21. Esto ya sabemos lo que hace, que es esto de aquí. Y ahora, en vez de utilizar esta operación, vamos a utilizar... Esta otra operación, fíjate lo que hace esta operación. Esta operación lo que hace es que en 21, en el registro destino, pone 1 si 0 es menor que x21. ¿Y esto qué significa? Esto significa que x21 es distinto de 0. ¿Por qué? Porque estoy haciendo una comparación de un signet. Si x21 es mayor que 0 significa que x21 es distinto de 0. Esto solo se cumple cuando la comparación es sin signo, porque los números negativos son menores que cero. ¿Qué tengo que hacer ahora? Pues he creado esta operación, ya digo, no es una instrucción del R5, es una operación aquí de la ALU que se la he añadido. He puesto este código operación nuevo. Esta operación de la ALU, equal, la pongo aquí como operación de la ALU y... Hace la comparación y ya está. Entonces cuando ponga esta operación hará todo lo mismo que antes y solo que es otra operación. Antes pusimos el menor que y ahora estamos poniendo el igual. Uno puede pensar, bueno, ¿y por qué lo he creado aquí y no pongo aquí un comparador aparte? Bueno, ya que tengo la ALU, la tengo inutilizada y mucho del hardware que tiene la ALU ya me hace la mitad de la comparación, que es la XOR, pues lo podría fácilmente hacer dentro de la ALU, ¿vale? No es necesario, pero lo voy a hacer así. Bueno, con esto... Ya tenemos tres instrucciones de las seis. ¿Qué pasa con el resto? Pues si nos fijamos, las otras que nos quedan son opuestas. Esta utiliza set if equal y esta utilizaría set if not equal, porque tengo que hacer un salto si no es igual. Esta de aquí utiliza la operación de la alu set if less than y esta de aquí utilizará la set if not less than, que cuando no es menor que... ¿Qué pasa? Que es mayor o igual que. E igual aquí está sin signo. Cuando no es menor que, ¿qué va a ser? Mayor o igual que, sin signo. ¿Cómo hago esto? Nosotros ya tenemos estas operaciones en la luz. El igual, el menor y el menor sin signo. Ahora yo quiero hacer el distinto, ¿no? El set if not equal. ¿Y cómo lo hago? Pues simplemente poniendo un inversor. Porque cuando sean iguales, no van a ser distintas, y cuando no son iguales, van a ser distintas. Y aquí pasa lo mismo, cuando es menor, no va a ser mayor o igual, y cuando no es menor, va a ser mayor o igual. O sea que el bit 0 de la ALU, simplemente lo invierto. Así que el bit 0 de la ALU lo invierto cuando esté haciendo estas otras tres operaciones. Aquí pasará lo mismo, tengo que poner un inversor. ¿Cómo hago esto en nuestra arquitectura? Bueno, yo podría añadir estas tres operaciones de la ALU más aquí dentro. Esto se puede hacer fácilmente, pero bueno, para ver cómo lo haríamos, lo podemos hacer fuera de la ALU también. Vamos a ver el ejemplo. Cuando tenemos el branch if equal, pues vienen los registros fuente 1 y fuente 2 a la ALU. Selecciono la operación de set if equal en la ALU y el resultado de la ALU, el bit menos significativo, me lo llevo al multiplexor. Decido si tomo el salto o no. Cuando quiero hacer el salto si no es igual, ¿qué hago? Pues lo mismo, me llevo el registro de fuente 1 y el registro de fuente 2 a la ALU. Aquí voy a seleccionar la misma operación y ahora este bit menos significativo me lo llevo al multiplexor, pero claro, tengo que hacer el opuesto, que sería negando saltos si no son iguales. Pero claro, no puedo poner este inversor aquí siempre porque cuando quieras utilizar la del salto si son iguales tendría que quitarlo. ¿Cómo hago eso? Pues ya sabes, seleccionando. Pongo las dos opciones, invertida y sin invertir. Y la unidad de control seleccionará cuando utilizo la versión invertida y cuando no. Entonces, aquí vendrá el bit 0 de la ALU, aquí normal y aquí invertido. Y entonces la unidad de control va a seleccionar... Cuando se toma uno? cuando se toma otro? Si estoy haciendo el branch if not equal, voy a poner un 1 aquí. Y este 1 de aquí me tomará la versión invertida de la operación que estoy haciendo. Si estoy haciendo la set if equal, pues aquí tendré el set if not equal. Esto de aquí ya digo que se podría haber hecho aquí dentro codificando tres operaciones más. Esto de aquí se puede simplificar como un XOR. Te lo dejo a ti como ejercicio. Con esto ya tenemos las instrucciones de control. Pero siempre que hacemos algo, tenemos que comprobar que lo que había antes que funcionaba, sigue funcionando. Vamos a ver si esto es verdad. Por ejemplo, imaginémonos que la siguiente instrucción es una instrucción de cómputo, una instrucción tipo R. En esta instrucción, en este caso la suma, pues ya sabemos, sumamos el registro 1 y el registro 2. La unidad de control hará lo necesario para tenerlos a la entrada de la ALU. Como es una suma, la unidad de control seleccionará la operación suma y la pondrá en la ALU, el resultado de la ALU irá, como ya sabemos, hacia el banco de registros y la dirección del registro destino seleccionará dónde vamos a guardar el resultado. El resultado se guardará poniendo un 1 en el Write Enable del banco de registros y parece que esto funciona. La unidad de control se encargará también de poner estas señales aquí, que ya sabemos cómo van y esto no ha cambiado, o sea que todo esto va bien. Sin embargo, podemos darnos cuenta que de la ALU también sale el bit menos significativo hacia este multiplexor. Lo que hemos hecho antes para hacer los saltos condicionales. Y que la unidad de control en esta señal tendrá un valor. En principio nos debería dar igual, porque esta señal es solo para los saltos. Entonces aquí sería una X. Sin embargo, ya sea un 0 o un 1, por aquí pasará un valor... Y aquí podrá haber un 0 o un 1, dependiendo de lo que resulte ser el bit menos significativo de la ALU, que será algo aleatorio, irá por aquí, dependiendo también de este bit, que en principio nos debería dar igual, pero vemos que no nos da igual porque está seleccionando estos valores, y aquí tendremos un 0 o un 1. Y en el caso de en que tengamos un 1, vamos a seleccionar el inmediato, que aunque no hay inmediato en esta instrucción, si hay unos bits en esta instrucción correspondiente al inmediato cuando es una instrucción de branch y por lo tanto si aquí tuviésemos un 1 a veces tendremos un 1 y a veces tendremos un 0 porque será algo aleatorio resultante de todas estas señales de aquí pero a veces podremos tener un 1 estaremos seleccionando este inmediato que también será aleatorio y lo sumaremos al contador de programa así que esto no puede ser porque una instrucción de cómputo no debe modificar el contador de programa. Una instrucción de cómputo solamente afecta al registro destino y el contador de programa debe aumentar en 4, como hemos hecho hasta ahora. Así que esto está mal y esto va a pasar de manera similar con las instrucciones de tipo I, con las instrucciones de almacenar y cargar de memoria. Por lo tanto tenemos que arreglar esto. Hemos creado las instrucciones de salto condicional, las branches, pero hemos estropeado lo que teníamos antes que estaba bien. ¿Cómo lo arreglamos? Bueno, la solución es mantener todo esto como lo teníamos y aquí a la salida de este multiplexor podemos poner una puerta AND. Esta puerta AND será una habilitación. Si no sabes cómo funciona la puerta AND como habilitación, te recomiendo que veas el vídeo del decodificador de 2 a 4 que tengo hecho. Ahí se explica. En las notas de este vídeo voy a poner el enlace en el instante en el que se explica. Pero bueno, básicamente es que la AND, cuando en una de las entradas tenemos un 0 la salida siempre es 0 por lo tanto si tenemos esta señal de la unidad de control branch que indique cuando estamos en una instrucción de branch cuando no estemos en una instrucción de branch tendremos un 0 aquí y este 0 hace que en este multiplexor tengamos un 0 y siempre seleccionemos el 4 entonces en todas las instrucciones que no sean branch tendremos un 0 y seleccionaremos 4 para sumarlo al contador de programa. Por lo tanto, ya funciona bien. En el otro caso, cuando estemos en una instrucción de branch, pues funcionará igual que antes. Tendremos un 1 aquí, un 1 en una puerta AND, deja pasar lo que haya en la otra patita de la puerta, y por lo tanto, todo funcionará como funcionaba antes. Así que se seleccionará o el inmediato o el 4 según la decisión que tome esta instrucción de branch. A veces saltaremos y a veces no. Este sí ya es el esquema definitivo. Esto de aquí se puede hacer de otras maneras. Esta no es la única. Se podría poner un multiplexor también con una de las entradas a cero y la otra que venga de aquí. O poner otro multiplexor aquí. Digamos, hay muchas maneras. Esta no es la única. Esto es un ejemplo. Pero a ti se te puede ocurrir otra. Si funciona, estará bien. Este esquema del RIS 5 que yo he hecho aquí no es el único. Y se puede hacer de muchas otras maneras. Como hemos comentado, lo de poner las operaciones de igual fuera de la ALU o poner aquí una XOR. Así que cada arquitectura tendrá unas ventajas y desventajas. Esta es una válida y si a ti se te ocurre otra que funcione, también estará bien. Así que con esto ya tenemos las seis instrucciones de control. Este ya es nuestro procesador monociclo que ya tiene instrucciones de control. Esto ya es un procesador y ya con esto podemos hacer todo lo que hace un procesador. Perfecto, así ya tenemos estas seis instrucciones. Como dije, tienes un script en el que puedes obtener la memoria de programa en VHDL a partir del código ensamblador. Y esto es todo lo que vamos a ver hoy. Aquí tienes algunas referencias que pueden ser útiles para ayudarte. Muchas gracias por ver el vídeo Siento no haber podido haber hecho este vídeo antes porque estaba pendiente y espero que te haya servido para implementar tu procesador RISC-V o RISC-V.